Acompañarnos, Jorge. No, eh, cuéntenos un poco primero cómo es, eh, cómo es esto de representar un molino, cómo llega la materia prima aquí a Mendoza, porque estamos hablando del aumento en los precios que golpean muchísimo, lamentablemente, y bueno, este es uno de los sectores fundamentales, no por el pan sobre todas las cosas. Bueno, la comercialización en este caso, en el caso mío, eh, se realiza de manera directa, ya tenemos eh, todo lo que es el canal comercial de la mmm, panadería fábrica de uh -huh. pastas eh, fábrica de fideos de galletitas y bueno yo soy el contacto entre el cliente del molino el molino provee se carga normalmente es un viaje completo es un camión completo uh -huh. con 30.000 kilos que se va entregando eh, ¿Cuánto al... de eso les llega por semana? Quiero ir entendiendo un poco su. su... En épocas normales, eh, depende de la n... capacidad de venta de cada uno. Pueden ser, en mi caso eran tres, cuatro camiones por semana. O sea, casi 100.000 mil kilos todas las semanas. Claro, en mi caso. Hoy por hoy, bueno, estamos sujetos a la posibilidad del trigo que tenga en stock el molino, uh -huh. que consigue para poder hacer su producción. Eh, y en base a eso es lo que nos dan hoy podemos hablar de un camión cada 15 días cada 10 días cada 12 o sea, días totalmente distinto no me pasamos totalmente de 100.000 por semana a 30.000 cada 15 días en el mejor de los casos pongámosle cuatro camiones por mes claro en el mejor de los casos y ¿Cuánto yo... antes era cuatro por semana claro tres o cuatro ¿Ese por antes semana? de cuánto tiempo estamos hablando atrás Estamos hablando de fines del año pasado. Ah, no hace no, tanto. No, no, no no hace tanto, no hace tanto. ¿Y qué le dicen a ustedes del de molino que entiendo debe ser, además, al mismo tiempo productor? Este, no quizás, en el caso nuestro. No en el caso de ustedes. No, el no, molino no, no. compra... El trigo al uh -huh. productor de la zona. Este molino está instalado en Azul, en la provincia de en Buenos Aires. Aires. Uh -huh. Una zona muy triguera, de una calidad de trigo muy buena. Le compra a, a los mmm, productores que Ajá. están ahí en la zona eh, y lo que ellos dicen es que bueno, se están moviendo con lo que van consiguiendo, porque ocurren dos problemas. Una es el salto que tuvo la cotización del trigo a nivel internacional. No solamente pasa con los combustibles, con el petróleo, con el gas, sí. sino ha ocurrido con todo lo que son los cereales. Eh, dado el contexto este de la guerra Ajá. entre Uca Ucrania. Mmm, que ellos son, el, son productores un 30 y 35% a nivel mundial de, de trigo. Que es entonces, muchísimo, ¿no? Claro, entonces todo ese hueco de alguna manera hay que cubrirlo. Sobre todo eran abastecedores de la comunidad europea. Eh, entonces eh, hay que tratar de cubrirlo. Bueno, ese faltante hace de que aumente el, el precio. Falta entonces, claro. uno supone que puede ser una buena posibilidad para el país de exportar, pero si exportar significa trasladarlo automáticamente a los precios internos, termina siendo un beneficio para pocos. Y es un arma de doble filo, o sea, es bueno y es malo. Eh, creo, recién estaba escuchando que decía la, la señora que habían sí. cerrado la, las exportaciones de trigo, este, y bueno, eso eh, de alguna manera también hace de que haya un poco más de stock y que el molino pueda conseguir. Yo no sé si da resultado plenamente, 100%, la verdad que no lo sé. Porque aquel tema es el productor eh, que tiene, no es que sea el culpable, digamos, pero él tiene la posibilidad de, de un trigo que lo vendía a 260 dólares hace 45 días atrás, 60 días, hoy está... 440, 450 dólares de cotización. Es eso que, que está diciendo ahora es la explicación exacta, me parece, ¿no? a lo sí. que sucede. Porque es lógico, si un productor lo vendía antes a ciento y, a ciento y pico dólares y ahora lo puede manda, eh, vender a tres veces más, es lógico que al productor le convenga Obvio. venderlo afuera, oh. que mantenerlo acá, en no. donde encima lo venden pesos. Claro. Ahí es cuando tiene que intervenir el Estado y es que, obviamente, esto genera Regular. rigideces y genera también una situación hiperincómoda para el Estado, uh -huh. porque después se tenés ese sector que dice, me pones restricciones a mí. Lo que pasa es que, claro, si no, va a aumentar estrepitosamente el aumento en la góndola. Lo que pasa también ocurre que el producto se exporta, a, tengan en cuenta ustedes, a dólar oficial, menos retenciones. Uh -huh. Estamos hablando no de un dólar de 200 pesos, estamos hablando de un dólar de 107 pesos, creo que fue el cierre. Claro. Menos... Y hay que restarles las retenciones, ¿no? Claro, claro, que son altas las retenciones. Entonces también este, es, es un problema para todos, digamos, porque esto lamentablemente eh, nos concierne a todos y abarca a todos. Eh, esa situación hace que los molinos no consigan la capacidad de trigo que necesitan para poder mantener su producción. ¿Por qué? Porque directamente los productores deciden guardarlo claro. y esperar la oportunidad para exportarlo. A mí me pasa... A ver, para ser un poquito más claro en esto, si yo tengo solamente de provisión un camión para poder repartir y un cliente me pide un solo camión, yo voy a procurar entregárselo a 10 y no a uno solo, todo el total. Entonces al molino le pasa lo mismo. Uh -huh. El molino en vez de poder conseguir eh, miles y miles de toneladas, le darán un poco como para que tenga. Claro. Y bueno, entonces hace, este, lo tiene que reaccionar eh, cuando hace su molienda para poder cubrir digamos, todo el consumo que tiene distribuido en el país. ¿no? Ahora, eh, me quiero poner un poco también del lado del gobierno, sea cualquiera el color, ¿no? Qué difícil no estar también ahí en sí. el medio, porque lo que dice Agustina es lógico, claro. lo que claro. piensa el productor es lógico, pero claro. lo que vivimos los ciudadanos también es una realidad a la cual el gobierno tiene que prestarle atención. Claro. Es muy difícil regular todo esto. Usted me decía recién, yo no creo que este sea, o si tiene efecto, o, pero y si no, ¿cómo? Porque es, es, me parece una situación muy difícil de... de, de llevar adelante? Eh, yo la verdad que no sé tampoco cuál sería la solución. Produciendo más me puede decir alguien, ok, pero no eso no lo puede hacer de hoy para mañana, eso lleva tiempo, por lo menos un año. Claro, pero cerrar la exportación tampoco y no, eh, de claro, alguna claro. manera obligar, me parece a mí personalmente, uh -huh. me parece que tampoco sea una solución. O sea, lo ideal sería tratar de regular de alguna forma, como para que el molino a lo mejor en este contexto no va a tener toda la cantidad de trigo, pero que tenga lo suficiente como para que eh, nosotros podamos también proveer a, a los clientes. Porque eh, es muy difícil y el, ha el ocurrido eh, de clientes míos que me dicen si vos no me podés entregar mañana pasado, avísame porque tengo que cerrar el negocio. Y eh, si detrás hacen... de ese negocio hay 10 diez, diez familias o 15 familias o 20 familias que están pendientes de uh -huh. eso. Sí, es una cadena ¿no? que se va claro. haciendo y se va complicando toda la situación. Es un problema hasta social, más allá del problema comercial, de especulación. De alguna manera en alguno. Y también, uno. claramente, por supuesto. Es un problema social. Estamos hablando del pan, alimento básico uh -huh. para todos. Claro, y después empieza el otro problema que es que empieza a escasear. Así como le falta a usted, le falta al supermercado. Claro. Que claro. tiene la góndola vacía o que empieza a poner límite. Claro, claro. Porque obviamente no recibe la misma cantidad que recibía antes. Eh, yo pienso de acuerdo a las actitudes no solamente nuestra el molino nuestro, sino de, de, de nuestros... Este, colegas, competidores, eh, no ha habido mm, animosidad en esto. Han tratado de proveer y se están moviendo como mejor pueden y con lo que tienen. Tratando de que sus clientes, la mayoría, tengan eh, la materia prima. Aparte es fundamental, ¿no? La materia prima para la elaboración, eh, para el panadero. No tiene harina, tiene que bajar la persiana. Sí, sí. Pero, de alguna manera, este, eh, se ha tratado de abastecer, uh -huh. y se está tratando con todas las falencias que tengamos. Claro. A lo mejor nos habrá una entrega inmediata, eh, se demorará un poco, una semana más, una semana menos, pero bueno, se está tratando de, de cumplir y de entregar. Oh. Lo peor de esto y lo último de mi parte es que no tiene eh, fecha de finalización. Claro. O sea, uno no puede decir a partir del mes que viene, quédense tranquilos porque esto es temporal, el mes que viene ya se soluciona. La verdad es que depende de cuestiones internacionales claro. sobre las que la Argentina no puede hacer nada. Y si vemos las noticias hoy, creo que me da la sensación que esto tiende a agravarse, sí. por el bombardeo ese de Rusia a esa base militar a 30 kilómetros de Polonia. Entonces, en vez de solucionarse, tiende a agravarse. Es así, no tiene una fecha definitiva de, de Lamentablemente, término. Que ya de, de por sí es un problema habitual para nosotros. ¿no? Uh -huh. Ahora se ve agravado por esto, pero no sí. es que está pasando ahora exclusivamente por la guerra el tema de que suba el precio de la harina. Este, cada vez que sube este, a nivel internacional, acá empiezan el mismo problema. Digo, por eso me parece tan difícil meterse en el medio de ese engranaje y encontrar la vuelta. Lo que ocurre es que en, esto, eh, en este caso, específicamente hoy, hay, creo yo, eh, se debe más a factores externos. Nosotros hemos tenido, por ser un commodity... Eh, tienen mucha variación de precio porque siempre están atados a diversos factores, no, climáticos, sociales, yeah. de guerra, eh, está atada la, la cotización a diversos factores. Pero en general ha sido más que nada por problemas nuestros, económicos nuestros, cuando yeah. ha habido devaluación, cuando ha habido aumento del dólar. Entonces eh, ha ocurrido en otros momentos, pero se ha debido más a factores propios. Hoy no, hoy yo creo que más se debe a un factor externo. Uh -huh. También hay factores propios, yeah. pero más se debe a un factor externo. La última consulta que le hago, ¿cuánto sí. tarda en verse reflejado en el camión que le llega a usted todo, todas las semanas el aumento del combustible? Eh, ¿Aumentó el precio de la nafta? ¿Cuándo le cambian a usted el precio? El tema de los fletes uh -huh. eh, tiene una incidencia muy, muy importante en el producto final de la harina. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, nosotros venimos de Buenos Aires, 1350 kilómetros. Eh, ¿Por y está representando un 15% casi el valor de una bolsa de harina el importe de un flete. Han aumentado muchísimo, <tose> muchísimo los fletes. Eh, seguramente recién vi un mensaje de que eh, están muy desfasados los precios para los transportistas. Es cierto, sin duda. Pero para nosotros también porque impacta mucho el precio de la harina. Ahora, eso eh, es casi inmediato. Porque cuando vayamos a cargar otro camión. Cuando llame mirá, ahora y diga mandame otro, automáticamente sí, le dice, mira, subió por el precio de la nafta. El flete vale tanto. Ahora, no, pero me cargaste. No, pero bueno, ahora con el aumento de combustible y aumento. Y eso se va al precio de la harina. No le queda otra más que trasladarlo. Pues, y es si una sí, pérdida. Claro, claro, claro, claro, sí, directamente. Miren, para que ustedes se hagan una idea, eh, hoy por hoy, si ustedes no, no tienen un un camión completo de harina hoy con, con todo un pedido está alrededor vale más de 2 millones de pesos traer un camión de harina es oh, una locura claro. sí, hablamos no sí, de valores exageradísimos valores claro que uno los piensa dice cómo puede ser se imaginan lo que era cuatro camiones por semana no, a claro, esos claro, valores una fortuna sí, sin claro. nada dudas eh, Jorge, gracias por ayudarnos no, a entender un poco cómo funciona no, este, este, este, este sistema tan difícil ¿no? De, sí. de romper, tan perverso al mismo tiempo porque nos daña, no lo digo por ustedes, sino en general así como pasa con esto, debe pasar con el resto de los productos más allá de que ahora tiene este, uh -huh. mayor incidencia porque Ucrania y Rusia eran productores, son productores muy importantes de trigo en el mundo Exactamente Muchas gracias, es muy amable Por favor, muy gracias genial. a ustedes, hasta luego